En un acto tan importante y trascendente como es la rendición pública de cuentas final de la gestión 2022, nos sentimos nosotros honrados de estar aquí en este auditorio y también mandar un caluroso y fraternal salud y también salutación a todos nuestros hermanos olureños que están hoy día de aniversario. De felicidades. Queremos establecer de que esa rendición de cuentas no es un mero trámite, sino más bien es un espacio para poder mostrar ante las organizaciones sociales y el pueblo boliviano la tarea que nos ha encomendado nuestro presidente Luis Sánchez Catacora para ir reconstruyendo nuestra economía boliviana. Han sido tres golpes duros que ha recibido la economía boliviana en menos de dos años. El gobierno de facto con mala administración, como lo vamos a ver. La pandemia y la mala gestión también del gobierno de facto en términos de hacer frente a esa pandemia y que el gobierno nacional tuvo que tomar todas las medidas y la estrategia para que funcione un programa sanitario serio y que pueda llevar a la economía nuevamente a un espacio de certidumbre y los efectos negativos económicos de la guerra rusia ucrania no han pasado ni dos años que hemos tenido tres golpes duros pero la muestra de que el modelo económico, social, comunitario, productivo tiene un valor importante para el pueblo boliviano es que se ha reflejado en términos objetivos, en términos de bienestar, estabilidad económica, crecimiento, recuperación del empleo, disminución de la pobreza, disminución de la desigualdad, mejora de las recaudaciones tributarias. Mejoras también en el campo exportador y la balanza comercial, disminución del déficit fiscal como resultados objetivos concretos de una gestión económica que se va realizando desde el Ministerio de Economía con el trabajo de los viceministros, directores, jefes de unidad, dirección administrativa, personal de apoyo administrativo que trabaja para el pueblo boliviano. Entonces, en un contexto de incertidumbre, volatilidad, en el que actualmente se mueve el mundo, donde los costos de los energéticos han trepado a niveles no vistos hace 40 años, y la inflación también, donde se ven protestas sociales en muchas partes del mundo, el otro día veía un video donde en Gran Bretaña, Dos mujeres se peleaban por un bidón de un litro de gasolina. A, a golpes, las dos mujeres. Habían otros hombres ahí también peleando. Es que la situación en el mundo se ha vuelto inaguantable. Hay mucha desesperación en la población de economías avanzadas, economías europeas, economías latinoamericanas, sudamericanas, y Bolivia es un contraste en términos de la estabilidad de precios, que a través de las medidas de subvención, las medidas de apoyar al sector productivo, han tenido sus resultados. No es una cosa fácil, de seguro, implica muchos sacrificios para el Tesoro General de la Nación, implica también que el gobierno nacional siga dando el soporte también a productores en varios de los insumos importantes para que varios de los alimentos no sigan aumentando de precio, el pan llegue a la mesa de los bolivianos sin cambios de precio, el precio del transporte también se mantenga de alguna manera estable, son esfuerzos que hay que ponderar en momentos de incertidumbre, desesperación, desconfianza sobre el sistema mundial. Hoy en el mundo, como dice, dice un economista muy famoso, Muriel Rubiña, apodado como el doctor catástrofe, él señala que se vienen años muy duros para la economía mundial. Y Bolivia no está exenta de los efectos y es por eso que tenemos que reforzar y redoblar esfuerzos en términos de apoyar nuestro modelo económico, social, comunitario. Yo quisiera dar una charla más amplia sobre la situación que está pasando en el mundo, pero hay que acotar los tiempos, hay que saberlos administrar también mostrar aquí los resultados efectivos de la economía, pero mi mensaje es de que lo hacemos esto en el marco de una situación de desconfianza, desesperación, incertidumbre, volatilidad en el mundo. No es una cuestión menor, no es una cuestión que habría que subrayar. A veces Creemos los bolivianos, de manera tal vez inconsciente de que nuestros problemas son los problemas principales, somos el ombligo del mundo y no miramos lo que está pasando afuera. Yo decía a muchos de mis estudiantes y también charlando con los viceministros y con la parte de comunicación, hacer solamente un experimento, mandar a alguien con una cierta cantidad de dólares para que viva afuera. Un mes que viva en Ecuador o en Chile, o viva en Colombia o en Europa y que venga y nos cuente cómo es el costo de vida, cómo aumenta cada día, cómo la nafta y la gasolina cambia de precio día tras día, que la factura de la energía eléctrica viene con nuevo tarifazo y nuevo tarifable, para volverse loco y a veces no nos damos cuenta que preservar esta estabilidad es un esfuerzo importante que conjuntamente con el pueblo boliviano el llevamos a cabo desde el gobierno nacional del presidente Luis Arce. Gracias al pueblo boliviano por el apoyo. Son ustedes los que sostienen este esfuerzo. ¿Son, son las clases populares las que defienden la economía popular. Y es el gobierno del presidente Lusas que siempre va a defender la economía popular. ¿Ah? Es fácil eh, hacer y aplicar recetas ortodoxas de traspasar todo el peso al bolsillo del pueblo. Eso es fácil. Decir, bueno, se adapta al precio de la gasolina, se adapta al precio de todo. La gente tendrá que acostumbrarse a esta nueva normalidad. Es responsable pasar la factura y todo el peso de la globalización de los efectos externos al pueblo boliviano sin que, lo, sin que sepa por qué estaríamos Pasando esa factura, no es razonable, no es entendible. Por lo tanto, tenemos que ir buscando espacios para ser soberanos en muchas partes de la producción. Cuatro elementos, yo diría hasta un quinto, son claves. Energía, agua, alimentos, y está también ahí el tema de los medicamentos. Esos cuatro elementos tendríamos que tener algún grado de soberanía, algún grado de independencia, para que todos estos golpes que se están recibiendo el mundo no nos afecten de manera radical. Vivimos obviamente en una sociedad globalizada, no nos podemos abstraer de lo que ocurre en el mundo, pero también tenemos que tomar todos los recaudos. Tiene que ser consciente el pueblo boliviano de los esfuerzos que se hace para no sentir estos efectos. Recuerdan, seguramente mis compañeros de la CONAMIPE deben recordar el año 1999, cuando se cerraron muchas fábricas de camisas y textiles, simplemente por la devaluación de Brasil. Y el año pasado todos nuestros vecinos han devaluado y lo han hecho otros se ha mantenido con estabilidad, con crecimiento y ese es un mérito importante del modelo económico, que ustedes los respaldan, los sustentan y porque saben que le llega eso en beneficio del bolsillo del pueblo y de la familia boliviana. Rápidamente la idea de esta presente rendición de cuentas es hablar exactamente de este contexto internacional, las medidas para la reconstrucción de la economía boliviana, una evaluación de lo que ha sido la economía en el 2022 y el reconocimiento que hemos recibido como país de medios y organismos internacionales. En el contexto internacional, vean, la mayoría de los países su costo de vida se ha elevado, ha aumentado desde octubre de 2020, en julio de 2021 ya vea este, estos atismos de aumentar la tasa de inflación y muchos países han pasado con tasas de inflación por encima del 5% la mayoría de estas economías avanzadas hoy sufren elevados costos de vida lo lindo sería que baje el costo ¿no? de vida no se mantiene el hecho de que la inflación vaya bajando no significa que el coste de vida ha para nada, el coste se mantiene ahí. Lo que dice que las tasas de inflación son menores es que este coste ya no aumenta, como estaba aumentando en el pasado, pero el coste ya está. El tarifazo ya está. El precio del pan ya es más alto. El precio de la gasolina es más alto. El precio de los alimentos es más alto. El costo del transporte es más alto. Que baje la inflación no significa necesariamente que está bajando el coste de vida. De la misma manera en el vecindario igual se han elevado los precios. Aquí también ha habido un aumento controlado, sostenido de los precios que hemos terminado en 3,1%. La inflación más baja de América del Sur y una de las más bajas del mundo. Recuerden que el año 1985 Bolivia llamaba a la atención de todo el mundo por tener una hiperinflación. Que no había sido causada por una guerra civil ni una guerra con otro vecino. No es que antes no había hiperinflación, hubo hiperinflaciones en Hungría, Alemania, Checoslovaquia, Yugoslavia, por efecto de la guerra, la primera y segunda guerra mundial. Hubieron hiperinflaciones. Pero en el caso de Bolivia, llamó la atención de todo el mundo porque Bolivia causó, se generó una inflación del 23 ,000%. Nosotros terminamos con 3%, pero el año 1985 la inflación era 23.000%. Y lo que llamó la atención era, todos preguntaban, Bolivia, ¿con quién entró en guerra? ¿Hay una guerra civil ahí adentro? ¿Hay una guerra con algunos? No, no se generó ningún tipo de guerra. Uy, llamó la atención de todos los economistas del mundo, querían saber cómo una economía había llegado a tener sus niveles de inflación galopantes sin caer a que haya de por medio de una guerra. Hoy Bolivia vuelve a llamar la atención, ¿eh? después de más de tres décadas, pero porque ahora tiene una de las inflaciones más bajas del mundo. No son las paradojas. Eh? El mundo dio, giró su cabeza para ver qué le pasaba a Bolivia el año 85. Hoy nuevamente gira para saber por qué tenemos ahora una inflación baja. Y eso es por la aplicación de las medidas que nuestro modelo económico-social-comunitario productivo va aplicando a lo largo de estos años, tanto en nuestra primera gestión de gobierno como en este. ¿Cuál ha sido la respuesta de los bancos centrales, de la ortodoxia económica, del saber convencional en el mundo para aplacar la inflación? suben las tasas de interés. Cuando aumentan las tasas de interés, lo que quieren las autoridades es disminuir el consumo, la inversión, bajar la demanda agregada, que la gente sienta que no debe a prestarse para hacer proyectos de inversión, ni para hacer proyectos familiares, ni de consumo. Se frena la demanda agregada. Y al frenar la demanda agregada, también la oferta se frena, entonces los precios tendrían que ir descendiendo. Esa es la manera ortodoxa que utilizan los bancos centrales y los economistas tradicionales. Pero esto, ¿a quién afecta? Al bolsillo de los más pobres. A las clases medias. Los ricos se enojan, se molestan, porque obviamente también tasas altas no les gustan, pero tienen plata, tienen riqueza, tienen recursos. Y al final... Dicen, para eso tengo mis recursos, mi plata y sigo consumiendo como siempre. Tal vez algo menos, pero siguen consumiendo. ¿Qué de los pobres? ¿Qué de las clases medias? ¿Con qué se sostienen? ¿Con qué sostienen la alimentación? Tendrán que seguramente eliminar alguna ración del día para seguir subsistiendo. ¿Acaso subiendo la tasa de interés la gente deja de comer? No, no es una medida razonable. Pero la ortodoxia así lo aplica. ¿Y qué ha pasado en la actividad económica de varios países? Justamente la pandemia hizo que bajara la actividad económica, el ingreso, el comercio, las actividades, el empleo también bajó, aumentó la pobreza seguramente en esta etapa, y la economía mundial volvió otra vez el año 2021 a tener a vislumbrar la esperanza de volver a una nueva normalidad. Pero miren, otra vez la guerra Rusia-Ucrania está generando estos efectos. Eh, no está aquí nuestro ministro musical que hace nuestro viceministro, ¿no? Y la anécdota que quiero contar es la siguiente: el año 2021, allá por febrero, tuvimos una reunión de ministros de Economía del Mercosur. Y obviamente nosotros recién habíamos ingresado al gobierno el 9 de noviembre del 2020 y estábamos, como ustedes saben, en busca de vacunas, porque el gobierno de facto no le interesó nada de aquello, en busca de pruebas rápidas y dotamos de pruebas rápidas a la población. Y obviamente los otros países ya habían conseguido vacunas, ya estaban aplicando vacunas, ya tenían pruebas rápidas y ya se veía espacios de recuperación del empleo y la actividad económica. Y yo solicité la palabra, era una reunión en Zoom, ¿no? Eso más bien está grabado. Y estaba ahí nuestro ministro, Cusican que en ese momento, viceministro, y yo le pedí la palabra y dije... Eh, compañeros ministros del Mercosur, yo desearía que este grupo de ministros empiece un poco a reflexionar sobre el tema geopolítico, sobre cómo se van a distribuir los recursos después de esta pandemia. Nuestro ministro Cruzicán, quien es el viceministro, abrió los ojos, de qué está hablando mi ministro. Creo que hay que hablar del COVID y ¿no? nada de qué que hablar de la geopolítica. Todos los otros ministros también me miraron, me miraron como decir, parece que este ministro no se ha enterado de que lo, la charla de esta reunión es la recuperación de la economía y el tema del COVID. Creo que no se está ubicando muy bien este ministro. Yo les decía, tenemos que repensar la reconfiguración de las fuerzas geopolíticas. Brasil es parte de los BRICS, seguramente, seguramente tenemos que tomar alguna posición en relación a qué vamos a hacer como país, en términos económicos, como región. ¿No? Algunos me enviaron raro, un, un silencio sepulcral, y en febrero de 2022 estalla la guerra Rusia-Ucrania. ¿Por qué? Por tensiones geopolíticas. Porque el tema de la energía es el tema por el que van a luchar los países, la reconfiguración de fuerzas. Porque como comentamos con nuestro ministro, digo nuestro viceministro aquí de presupuestos, los científicos en algún momento en los años 70 dijeron que la producción de petróleo iba a llegar a un momento cúspide. Hubert lo dijo en el año 70. Se rieron de él, Vaya en Arabia Saudita, la gente se tropieza y sale petróleo. ¿Cuál es el problema? Y el mundo se volvió adicto a la producción de petróleo. Este científico petrolero dijo, algún día el planeta va a llegar al pico máximo de producción. Y ese día va a ser el día fatal para la humanidad. Lo dijo en los años 70. Ese día ya ha llegado el año 2018, la producción de petróleo ha llegado al máximo que conoce la humanidad. Y no se ha vuelto a tener ese nivel de producción por los costos que implican tener. Alguien dice, bueno, pues, reemplazamos con el litio, con el electricio. No hay manera de hacer el reemplazo de semejante cantidad de consumo de energía basada en el petróleo. Pero de todas maneras todas las potencias del mundo están tratando de reconfigurar cómo van a poder sobrevivir en estos años con la caída de la producción de petróleo y tal vez de alguna manera palear, de alguna manera hacer un aterrizaje suave tomando energías como la del litio, la energía basada en el hidrógeno, que no son soluciones definitivas, pero bueno, habrá otra oportunidad para hablar sobre qué le va a tocar al mundo hasta el 2050. De seguro, las predicciones dicen que ya nadie va a tener un, pro, un coche propio. Vamos a tener que alquilar, tal vez por rutas, por tramos, un coche y dejarlo en un lugar, hacer nuestras compras y alquilar de nuevo el servicio de un coche que nos lleve a nuestra casa y dejarlo cerca, Van a ver como grandes estaciones de servicio de aparcamiento ahí y tú vas a pagar una empresa por usar un coche de ellos. Ya no va a dar para que la gente tenga su propio coche dentro de unos 20, 30 años. Así que quienes tienen su autito, disfrútenlo, disfrútenlo. ¿Eh? Entonces las reconfiguración geopolítica se viene. y cuando ya me encontré en una reunión en el FLAC, con estos, otros, estos ministros de Economía, yo, me acuerdo de lo que dijiste, ¿cómo sabías que iba a haber una guerra? No, yo no sabía que iba a haber una guerra. Simplemente me daba cuenta que a partir de la recuperación de la economía, otra vez iba a surgir la discusión de quién se apropia de los recursos y de la energía. Y esa es la gran discusión en estos momentos. ¿Cómo se van a reconfigurar las fuerzas? Por las guerras. La, la guerra que hay entre Rusia y Ucrania es un tema fundamentalmente basado en el tema de la ilícita. También en América del Sur estamos sintiendo los efectos de la caída de la actividad económica del empleo y Bolivia resalta por el crecimiento de 4,3% a, a septiembre de 2022, el tercer trimestre. ¿Qué medidas hemos tomado para la reconstrucción de la economía? Y aquí me va a ir ayudando en el despliegue de las pantallas. El presidente Luis Sánchez dijo, Era importante, es importante tener una estrategia para recuperar la salud de los bolivianos ante el fenómeno de la pandemia. Y está basada en tres cosas. Pruebas rápidas, diagnósticos oportunos y masivos. Por eso trajimos más de 4.3 millones de pruebas. Que no había la pandemia. ¿Recuerdan que laboratorios privados, las filas, daban las vueltas, las manzanas como si fueran entidades hospitalarias públicas? Y uno llegaba a las siete y media, 8 de la mañana, ya no hay pruebas. Vuelvo a hacer mañana. Pero me siento mal, es que ya no hay pruebas. En nuestro laboratorio ya no tiene capacidad de procesar tantas pruebas. Lo sentimos. Así era, en la pandemia. ¿El gobierno de la señora, eh? ¿Ah? No hay que perder ni olvidar estos hechos que eran reales, yo no estoy mintiendo. Entonces se, trajo, se trajeron pruebas rápidas, se trajeron vacunas. En un primer pequeño lote que, se, que fue incluso tomado en forma de burla de 25 mil vacunas para comenzar con los médicos. Dijeron, no, no es serio. Claro, nosotros teníamos que buscar muchas vacunas, no habían hecho contratos previos el gobierno de facto con los laboratorios no teníamos ningún cupo para tener la compra de vacunas estábamos adheridos a un programa que era de donación pero eso pues llegaba cuando ellos lo veían conveniente o después de rodar varios meses Bolivia no podía estar solamente extendiendo la mano teníamos que tener un medio propio para poder vacunar a nuestros a nuestra, a nuestra población contra el COVID-19. Y de ahí fuimos trayendo varias vacunas, hasta un lote de 23 millones de vacunas. ¿Verdad? Eso ha sido muy importante. Ahí está. Pruebas y medicamentos, gastamos más de 3.598 millones de bolivianos. Y hay un crédito del BID que va a venir, y esperemos que la asamblea ya no lo tabe, que es una es una reposición de los costos que ha asumido el Tesoro, porque imagínense que hagamos un trámite para endeudarnos para comprar las vacunas, para comprar, ¿no? tuvimos que inmediatamente actuar y el Tesoro gastar para el COVID-19 más de 3.500 millones de bolivianos. Y eso nos permitió traer pruebas y medicamentos por 831 millones de bolivianos. Vacunas, 488 mil millones de bolivianos. Insumos, otros 435 millones. Personal médico, que fue otro de los elementos claves de ese trípode importante. Vacunas, pruebas rápidas y personal médico con los gobiernos nacionales. Todo esto permitió, en estos tres pilares, diagnóstico temprano masivo, inmunización masiva, y coordinación con los gobiernos locales eh, tener un ataque efectivo contra el COVID-19 hay una hipótesis no es que esté comprobado pero charlando con algunos médicos y algún, algunos científicos miren, el hecho de que no nos hayamos atado a un solo laboratorio porque hemos traído vacunas Pfizer Spoon, ¿eh? Sinopharm, ¿eh? algunas Johnson y Johnson. ¿no? Creo que ese elemento de haber ido consiguiendo vacunas de aquí y allá en su momento, pienso que ha permitido que las variantes del COVID que se han dado, ese perro del infierno y todas esas, haya tratado de buscar, atacar a la población menos en Bolivia, pero no ha sido efectivo, porque todos nos hemos inmunizado con distintas vacunas, ¿no? Yo en mi cuerpo tengo un cóctel de cuatro vacunas, Sputnik, Pfizer y, y Sinopharm, ¿no? Entonces, seguramente los países que tuvieron solamente un gran lote de, de vacunas, como en China, que han sido Sinopharm, seguramente el virus ha mutado y ha encontrado la forma de volverse resistente a la vacuna pero en este caso ha habido un traslate que ha sido, entiendo ha llegado a ser beneficioso a veces ser pobre también tiene sus beneficios ahí está el gobierno de facto decía oh, la primera ola oh, hemos tratado de contener lo hemos hecho de manera efectiva no esta reducción ha sido, recuerden, por un hecho que está en los medios de comunicación, en, la, en, en las memorias de la prensa, que la contención de más de 45 días, todos en nuestras casas, ahí metidos, ¿ah? supuestamente daba el margen, el tiempo para que se preparen en términos hospitalarios, médicos, la sociedad. Pero terminados los 45 días, el gobierno de Bato, ¿qué dice? A los gobiernos nacionales, háganse ustedes cargo. Los gobiernos nacionales dicen, ¿pero con qué nos van a hacer cargo? Y ahí viene, obviamente, las, las propias soluciones que dio el propio pueblo boliviano, con, sus, con el matico, con el eucalipto, ¿ah? otros hicieron ¿no? uso de otras hierbas, es el pueblo boliviano el que aquí se defendió, pero tuvimos una letalidad altísima. Aquí el gobierno del presidente Luis Arce enfrenta la segunda ola, bajamos la mortalidad, la letalidad de esto con la estrategia pero no estamos vacunados todos todavía ¿Eh? y segunda y tercera ola fue fueron momentos complejos pero donde la población boliviana hizo también el esfuerzo de vacunarse porque había mitos no te vacunas te vas a volver un hombre lobo o algo te va a pasar y noten aquí viene la parte importante la ola la cuarta ola la más alta que tuvo el país, miren la letalidad, la más baja. Es una de las pruebas de por qué haberse vacunado, haber tenido pruebas rápidas, haber dotado de recursos a, las a los gobiernos nacionales, tuvo su efecto. Y la quinta, sexta ola con mucha menor O sea, la hipótesis que tenía el presidente era correcta. Solo que nos faltaba el tiempo necesario. Partimos mucho después que otros países. Y obviamente nos agarró en esa parte de alguna manera más fuerte. Pero supimos, miren, en esta hora. Imagínense esta hora en este espacio. Vamos a morir. Tal vez yo no estaría acá. Así de simple. Entonces... Creo que, y estamos seguros de que la política sanitaria fue importante para darle certidumbre a la economía. Otras medidas que ustedes ya conocen. Bono contra el hambre. Más de 4 millones de beneficiarios pagamos más de 4.036 millones mil bolivianos. El presidente Luis Arce prometió el bono contra el hambre en su campaña y cuando asumió el gobierno el 8 de noviembre dijo que el primero de diciembre se iba a estar pagando el bono constitucional. Y pagamos el bono constitucional el primero de diciembre en todo el país. Luego está el establecimiento de la pública. El gobierno de facto eliminó ese componente importante de la demanda agregada. Nosotros ya lo hemos recompuesto. Hemos llegado a invertir más de 5.900 millones de dólares. Y para la presente gestión vamos a invertir 4.006 millones de dólares en temas estrictamente productivos y de infraestructura. El reintegro en efectivo al IVA. Hemos devuelto a todas las personas que presentan sus facturas y que tienen ingresos menos de 9.000 bolivianos y le ha permitido mucha gente... Cumplir con sus obligaciones tributarias, pero también beneficiarse. Este es un tema de justicia tributaria y de equidad y de progresividad. El impuesto a las grandes fortunas. Los montos recaudados bien han aumentado. Nuestros millonarios pagan ahora impuestos. Recuerden que en la pandemia los millonarios rogaban a los gobiernos para que les cobren impuestos para que la economía se reactive. ¿no? Eran unos millonarios relativamente conscientes, los nuestros medios inconscientes, no, no nos quiten nada. El incremento al salario mínimo nacional, con mucho esfuerzo se ha hecho incrementos al salario mínimo nacional, 2% en el 2021, 4% en el 2022, hemos que pase de 2164 a 2255. Recordemos que en el gobierno de facto no hubo incremento salarial. Se canceló el año escolar a media gestión. Varias la barbaridades que se hizo contra el pueblo boliviano. Ahí está el teidecomiso para los municipios y gobernaciones que tienen proyectos con nosotros, el FARI. 2.000 millones de bolivianos, ya se han aprobado, ya la mitad, 1.035 millones de financiamiento. Esto ha sido generado en el Ministerio de Economía por instrucción de nuestro presidente Luis Arce. Y ya está en funcionamiento. 88 entidades territoriales autónomas beneficiadas. La devolución de los aportes a las ERTES. Recuerdan, siempre hay mentiras verdades Decían que el gobierno nacional no quería devolver los recursos de las EFPs porque se lo había gastado todo, porque no había plata. ¿Ah? Y no era cierto, porque nosotros se hizo la devolución a más de 300.000 personas de sus recursos de las EFPs en un monto de 1.669 millones en el monto de muertos, los que así estaban y habían esa decisión. Ha sido voluntario. Muchos lo han pensado bien, ha sido inteligente, van a hacer de, de las AFPs en ese momento. Porque sacar el dinero es darse un balazo en el zapato para la, para la jubilación. Y lo más triste es que no tengas recursos justamente cuando eres más viejo, menos productivo, y nadie quiere cortarse de ti. Lo más triste. Entonces, si hoy no velamos por nuestra vejez, después vienen momentos tristes. Entonces, hubo la devolución parcial de los aportes y también devolución total de aportes en ciertos casos, pero se cumplió la palabra que empeñó nuestro hermano presidente cuando era candidato de que iba a haber devolución de estos recursos por única vez. Y así se lo ha hecho. El fondo Concursable FOSIT, que es un concurso de los municipios para proyectos productivos que sustituyen importaciones, genera infraestructura, ya más de 74 municipios se han beneficiado con proyectos productivos, infraestructura productiva y sustitución de importaciones. Ya 669 millones de bolivianos aprobados para el financiamiento. Y esto es sin devolución, o sea, es el proyecto productivo que gana el concurso, recibe esto, y le permite al municipio tener un proyecto productivo y generar ingresos para esa localidad, ese municipio. Nuestro programa nacional de emergencia para generar empleo, el 34, es un proyecto de 100 millones de dólares que va a financiar proyectos de infraestructura urbana especialmente el programa de los estados los estados, en varias localidades, municipios, eso va a generar empleo y también progreso en las localidades. Está ahí la continuidad de las facilidades de pago de deudas tributarias, y de arrepentimiento eficaz, por un valor ya de 17,9 millones de bolivianos recaudados, son aquellas productivas, agentes económicos que por alguna razón estaban en un plan de pagos, la pandemia los agarró y no pudieron continuar con su modalidad de pago. Se ha reactivado esto y han vuelto a este esquema de facilidades de pago. Entonces no se puede decir que el gobierno nacional no apoya al sector productivo, lo apoya, como vamos a seguir viendo, de manera importante. La siguiente. está en el establecimiento de límites de cartera de vivienda de interés social y crédito productivo. Los bancos tienen que llegar a tener y cumplir ciertos límites, si quieren puede hacer mucho más de cartera de crédito en la parte productiva y de vivienda de interés social. Entonces tienen límites que cumplir. Si quieren dar los otros créditos, si quieren dar cartera de consumo, hipotecaria, al comercio, pueden darlo, pero tienen que cumplir estos límites de cartera productiva. Y eso se ha restablecido y ha permitido que más de 792 mil emprendimientos se hayan beneficiado con más crédito productivo. Eso significa 10% de incremento de la cartera productiva. En la cartera de vivienda de interés social, 90, más de 97 mil familias se han beneficiado y hay un incremento del 8% de esta cartera de vivienda de interés social. Recuerden que en, el, en la pandemia, en el gobierno de facto, le decían a una familia que quería adquirir su vivienda de interés social, 20% de aporte, si no, no hay nada. Nosotros hemos establecido que puede haber un, el crédito desde el 100%, obviamente evaluando las condiciones Desde el financiamiento y reclamación de créditos, que por el diferimiento, que a un inicio no era una mala idea en la pandemia, no fue una mala idea porque obviamente el mundo estaba viviendo una situación compleja. Pero ya este diferimiento, alargarlo, o sea, dar una dosis, si hemos puesto una dosis de penicilina, o tres dosis de penicilina, y seguir aplicando esa misma en el cuerpo, puede sufrir algún tipo de trastorno. Igual, el sistema financiero, si nosotros hubiéramos ido por la idea de decir, sigue el diferimiento, el sistema financiero estaba en un peligro inminente de no seguir funcionando adecuadamente. Entonces nosotros planteamos con el Ministerio de Economía, conjuntamente con ASFI, el refinanciamiento y re promoción de créditos, y... A la fecha ya son 412 mil eh, restatarios beneficiados con más de 7.950 millones refinanciados y reprogramados. Y la mora de esos créditos diferidos que han entrado es bajísima. Muchos ya se han puesto al día. Este es uno de los proyectos estrella el crédito C Bolivia porque es sustitución de importaciones que da un crédito a todo productor que quiera sustituir una importación del 0,5% no es ni el 1% de tasa de interés es 0,5 el problema es que si la tasa era cero como decía nuestra viceministra de pensiones y servicios financieros ya era regalo, ya no iba a hacer crédito tenía que tener del cero algo para que tenga la figura de crédito. Y lo ha dado el gobierno nacional. Ya 1.280 millones desembolsados, más de 9.400 productores beneficiados. Y a la fecha, el fondo ha contado con 9.393 millones de bolivianos. Este es el apoyo al sector productivo y se ha ido apoyando y reinyectando más recursos a través de distintos decretos supremos que se han ido elaborando en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Rápidamente, este Fogadín, que también es el Fondo de Garantía para el Desarrollo de la industria Nacional, acompaña al Bolivia este Fogadín, con garantía. Si el productor tiene una buena idea, tiene capacidad de pago, pero no tiene toda la garantía, el Fogadín también le da ese soporte. A la fecha 150 millones de bolivianos de fondo, que cubre el 50% de la garantía de estos créditos y bolivia. Y se amplía a garantías no convencionales. ¿Qué son las garantías no convencionales? Contratos de venta a futuro, que sirven como garantía no convencional. La siguiente pregunta. Ahí está nuestra subasta electrónica y mercado virtual que hemos realizado en el Ministerio de Economía. A la fecha, esta subasta electrónica le da transparencia a las compras públicas de, de todas las entidades públicas del gobierno central, le da competitividad y ahorro. ¿Qué pasaba anteriormente? Ocurría de que yo tenía a mi amiguito que era proveedor de papelería, material de escritorio y, digamos, pues un acuerdo, ¿no? Tú vas a ganar, pero ya sabes, para ganar, yo también tengo que ganar. Y así habían esos trances. ¿Y quién perdía? La entidad. En el fondo, el pueblo boliviano, porque las, los contribuyentes, las ventas de nuestro gas, de nuestros recursos, sirven para el funcionamiento de las entidades públicas. Nuestra subasta electrónica es un sistema de competencia virtual y en línea. Donde tú cojas por ganar el, la licitación, yo también, y el precio va bajando. Y eso va generando ¿qué? un ahorro al gobierno central. Ya hemos incluido más de 66.467 productos. Y hay más de 2.883 proveedores beneficiados y eh, el premio Innovatik en 2022 ha reconocido como la mejor innovación tecnológica de, de una institución pública en el año 2022 y ha sido reconocido el Ministerio de Economía por esta innovación. Y ahora vamos por más. Vamos a hacer la subasta electrónica, pero ya para las grandes obras, para las carreteras, para las factorías, eliminar la corrupción. ¿no? Estamos ampliando nuestro módulo y seríamos una de las únicas economías que aplicaría este esquema de subasta electrónica en todas sus compras. La capitalización de utilidades en la banca para hacer un sistema financiero más responsable, obligamos de alguna manera, obligamos cordialmente a las, los bancos a que sus utilidades los vuelvan a invertir como un capital para prestar y seguir teniendo recursos disponibles para prestar en las distintas industrias, negocios y comercios. El 2020, 20, 20, 100% de capitalización. El 2021, 50%. Y este 2022, también, 50%. Entonces, seguimos haciendo actividades para siempre preservar la estabilidad y robustez de nuestro sistema financiero. Incentivos tributarios financieros para la fabricación e importación de vehículos y maquinaria agrícola y eléctricos y aire hay un valor ya importado de 1.941 millones de bolivianos para que haya fabricación e importación de maquinaria y vehículos eléctricos. ¿No? ¿Y eso que nos va a ayudar? A que dejemos de importar gasolina, importar diésel y ahora sí usemos tractores eléctricos. Nosotros tenemos que ir esa línea, ir sustituyendo nuestro parque vehicular, nuestra maquinaria, que es a diésel y gasolina, por este elemento que es la electricidad. Y tenemos una oferta mayor que la demanda, o sea, tenemos una, un exceso, digamos, de energía para poder exportar, pero también usarla en el territorio nacional, el gobierno nacional da estos incentivos. Rápidamente aquí mostramos también este incentivo es clave. Por la pandemia muchos tuvieron que vender sus maquinarias sus equipos. El gobierno nacional ha dado el incentivo tributario para traer maquinaria equipo usado o nuevo con IVA de importación cero, Grababan en arancelario cero. Y ha permitido que también bolivianos puedan repatriar sus máquinas, su homenaje su máquina de coser, su maquinaria que tenía en otro país y tal vez ya no le va bien y quiere volver a la tierra con su maquinaria, con IVA cero. A la fecha, 4.281 millones de bolivianos ya de maquinaria importada y esto les va a permitir a los productores tener mayor productividad y esto termina en septiembre de este año. Lo hemos iniciado... En septiembre de eh, 2021, llegamos a septiembre de 2022, se terminó la primera fase, hemos ampliado al 29 de septiembre de 2023. O sea, mis compañeros, compañeras, todavía hay tiempo de traer maquinaria, equipo, para la parte de la agricultura, para la construcción, minería, ...y mejorar la productividad de la economía. Vamos. Nuestro plan de inversiones... ...y exploración. Una inversión de 1.550 millones... ...en 19 proyectos... ...en 7 departamentos. Es importante decirlo... ...que el gobierno nacional... ...del presidente Luis Arce... ...va a hacer esfuerzos... ...para seguir explorando... ...campos... Lugares donde podamos encontrar gas o petróleo, o ambos. ¿no? En el pasado ha habido un descuido, no se han hecho las inversiones adecuadas y hoy, obviamente, nuestros campos, como cualquier otro campo petrolífero, está declinando la producción. ¿no? Y es momento en que el gobierno nacional tome la posta y empieza a buscar estos recursos, si los encontramos, pues, en 3, 4, 5 años estaremos, el país estará teniendo las noticias de que ha encontrado más recursos hidrocarburíferos. Y este dato se queda corto, bueno, hemos hecho una compra de 160 millones de litros de etanol para la sustitución de importación de gasolina. El etanol es sacado de la caña de azúcar el alcohol, sale de, del ingenio azucarero y que sirve para mezclar con la gasolina, sin quitarle el poder, ¿no? ¿Sí? Nos ayuda a mezclar, ¿no? A veces como cuando decían, ¿no? Alguien me llamaba un tío a la casa y decía, a las 12 menos cuarto, me ¿no? llamaba y decía, por favor, auméntenle una taza de agua a la sopa. Estoy yendo por ahí, aquí ¿no? bueno, con esto mezclamos y alargamos y con recursos de la propia tierra de la agricultura boliviana de la caña de azúcar y en otros países ya utilizan el etanol de manera más amplia en Brasil ya los autos son alcohol la mayoría el etanol ¿no? hemos Hemos gastado ahí 140 millones de dólares, hemos ahorrado 140 millones de dólares por esta compra de 160 millones de litros y si vamos incentivando más a la industria de la caña, no solamente en Santa Cruz sino también en San Buenaventura, vamos a ir sustituyendo el uso de la gasolina. Hemos apoyado al sector agropecuario con 369 millones en varios programas de hortalizas, ganado bovino, piña, banano, tubérculos, apicultura. La siguiente. También hemos dado apoyo con una cobertura del 20% para que las personas puedan cubrir el crédito de vivienda de interés social. ¿Eso qué significa? Que 80% prestaba el banco y antes tú tenías que dar 20%. Esto ya, perdón. Esto ya lo cubre eh, el 20% ya de este fondo de crédito de bien de interés social. También este no justamente es también un aporte importante en términos de garantías. 20, 20 beneficiarios, 160 millones de cartera garantizada a diciembre de 2022, 164 millones de dólares. Es algo importante a favor del pueblo boliviano. La Fondo de garantía para los hermanos gremiales, el FOGAGRE. Hemos puesto en disposición 5,7 millones de dólares para garantizar los préstamos de los compañeros gremiales. A la fecha 876 beneficiarios. Vamos a hacer eh, mucho más esfuerzo para que las entidades eh, pueden dar esta diversificación. El día de ayer, miren cómo son las cosas, ¿no? El día de ayer firmaba en la gobernación la protocolización de un contrato justamente del Fogale con el Banco FIE. Y ustedes saben que podía yo, incluso el propio Banco FIE dijo, eh, para que el ministro no se moleste Podemos mandar para que firmen su despacho. Yo bien sentadito en mi escritorio firme, pero eso le cuesta a ese banco una cantidad de recursos, 400 bolivianos por protocolización. No, yo fui a la conversación, me encontré al gerente del banco FIE, más bien hablamos de cómo puede mejorar el banco FIE y otros bancos. Justamente lo hemos hecho para seguir ampliando la cartera productiva de los bancos compañeros gremiales la siguiente el mujer BDP que le presta a las mujeres con facilidades de periodo de gracia de seis meses al 7% si es productivo 11,5% si es de servicio si es jefa de hogar a una tasa del 10% más de 3.400 mujeres beneficiadas y 193,8 millones de bolivianos otorgados a diciembre de 2022. Vamos. Tenemos ahí nuestro programa de insumos de producción de biocombustibles, programa de olíferas y aceites usados. El gobierno nacional ha autorizado 1.250 millones de recursos para que la empresa productiva de aceites ecológicos, IBAE, y va y empieza a ir eh, montando estos lugares donde se van a almacenar estos aceites que van a salir de palma aceitera, que hay mucho en el norte de La Paz, en Pango hay mucha palma aceitera, nuestro ministro de salud productivo ya también ha traído los plantines de palma aceitera, que se van a, se, se van a colocar en, Lugares adecuados, productivos y también de ahí se va a sacar el aceite. También la jatropa se va a plantar en el Chaco Boliviano, que es desierto. Ahí va a crecer jatropa que va a dar aceite también. El macororó también va a dar aceite y va a permitir que sustituyamos con un, una planta que se llama FAME. Lo que estamos importando de diésel se va a producir biodiesel en el país. Siguiente, reprogramación de créditos debido al paro y fenómenos naturales ya 7.493 solicitudes, Asfi sacó una circular para que se pongan en contacto los afectados y ya se ha otorgado 939 millones de, eh, monto, de créditos reprogramados, hay un 67 aprobados y 30 en evaluación a 31 de diciembre, al 8 de diciembre de 2022. La siguiente. Ha habido también programas de fortalecimiento y reactivación de nuestras empresas públicas y proyectos de inversión. Ahí están todas las empresas que se han fortalecido y que en el gobierno de facto las han querido aniquilar. Y hoy nos generan, la mayoría de nuestras empresas, márgenes de operación positivos. Nuestra planta de uria ya está exportando. Nos está entregando casi cada mes 7 millones de dólares por la exportación de uria. La uria llegaba de Rusia a Brasil. Ahora por el problema de la guerra, muchas de la uria quieren la de Bolivia porque es necesaria para la agricultura y en Bolivia. Y el PPB le vende uria, barata a nuestros pequeños productores en el campo. La siguiente. Todas estas medidas, ¿qué ha permitido? ¿Qué resultados? Muy rápidamente. Crecer al tercer trimestre, 4,3. Cuando noten que el 2020 habíamos decrecido, nunca habíamos decrecido tanto desde el año 85. El dato que se tiene de un decrecimiento similar ha sido en 1956, después de la Revolución Nacional. Y ahora la economía vuelve a crecer, muchos sectores han aportado en esta recuperación y reconstrucción, está el transporte, la electricidad, agropecuario, la construcción, los bancos, el comercio, nuestra administración pública, la industria manufacturera, muchos han aportado en esta reconstrucción del 4,3% de crecimiento de la economía el tercer trimestre de 2022. También la demanda interna sigue siendo uno de los motores principales para el crecimiento junto a la demanda externa. Antes el modelo neoliberal solo privilegiaba la demanda externa, o sea, un país solamente para exportar y luego gastar toda esa plata en importación. ¿Y qué de la producción? ¿No? Entonces aquí se hace necesario que los dos motores sean claves para impulsar la demanda de la economía, y ahí está la demanda interna y la demanda externa. Bolivia ha sido una de las economías de mayor crecimiento en América del Sur, está en el cuarto lugar. Aquí hay otros países que han tenido tasas de crecimiento más altas, pero estamos en un lugar relativamente privilegiado en crecimiento en el año 2022. Muchos sectores se han vuelto a levantar restaurantes, hoteles y transporte aéreo, decían los analistas y los opinadores que esa recuperación entre el 20 y 21 de 363 millones de 477 era un efecto rebote, así decían. Pero del de año 2021 al año 2022 ha crecido, en, inclusive ha seguido creciendo en 20%, eso ya no es efecto rebote, ya esto es una tendencia el crecimiento de restaurantes, en hoteles, en transporte aéreo, que ha pasado de, ha eh, crecido en 53%, hoteles en 30%. Seguro que no es suficiente, pero la economía ya está mostrando los visos de reconstrucción. ¿Qué dijo el presidente Luis Arce en, en un mensaje? Dijo, la reconstrucción de la economía mínimamente, mínimamente, va a tardar entre un año y medio dos años. Mínimamente, puede tardar incluso más porque el efecto que tuvo la caída de 8,7%, más de 4 mil millones de dólares perdió la economía en la pandemia. Esa pérdida no ha sido fácil de recuperar y ha merecido que la economía se reconstruya de manera importante. La inflación, noten que en los años 85 les decía que teníamos inflaciones por arriba del 8000%, y ahora tenemos una inflación controlada del 3,1%. Siempre hemos hecho esfuerzo para generar estabilidad de precios en la economía. Y Bolivia se sitúa como la inflación más baja de América del Sur y una de las más bajas del mundo. Lo ha reconocido aquí claramente la razón, el BBC, el BBC News, afuera, en exportaciones también hemos logrado un récord de exportar en toda nuestra historia 13.586 millones de dólares. Nunca hemos exportado tanto en toda nuestra historia. Y la mayor parte de esos 13.000, casi el 51% es manufactura. Muchos piensan que es minería, no es la manufactura la que aporta a este aumento del valor de las exportaciones. Lo han hecho, eh, como decíamos, la URIA el cloruro de potasio también, en tanto en valor como en volumen, en niveles asombrosos, hay de 531%, 570%, 46% en cloruro de potasio en volumen y 159 en valor, en millones de dólares. Las importaciones, perdón, aquí, las importaciones, están en un orden de 13.049 millones y lo más importante de esta importación han sido obviamente materias primas, insumos y bienes de capital. Aquí en esta barra están los 2.319 millones que deben ser bienes de importación, de consumo, deben ser eh, eh, electrodomésticos, deben ser aparatos de lujo, ¿no? celulares ultra sofisticados, aquí está ese gasto. Pero el mayor gasto está en bienes de capital, insumos. Y uno de esos gastos hay que reconocer que es la importación de diésel y gasolina, para que la economía siga funcionando. Hemos pues tenido un saldo comercial positivo, igual que el año pasado, y eso es algo también importante: 603 millones de dólares. El ahorro en el sistema financiero también ha seguido creciendo el 6%, hemos pasado de 31 mil millones de dólares a 32.940 millones de dólares casi ya 33 mil millones, el aporte, la confianza del público en los ahorros, también el número de cuentas ha aumentado el 9%, de 13.700 a 4.800 cuentas, la mayoría en caja de ahorros, los créditos también han seguido aumentando de 29 mil millones de dólares a 30 300 millones de dólares, un crecimiento del 8%, el crédito es un motor importante que permite que muchas ideas, muchos proyectos, ...se materialicen y generen más empleo y actividad económica... ...y nuestra mora está controlada en 2,2% a la fecha... ...un nivel de mora bajo respecto también a otros países de la región. Crédito de vivienda de interés social, como lo decíamos, ha crecido en 8%... ...y eh, esto se ha reflejado en, en algunos periódicos de circulación nacional... Con 97.531 familias beneficiadas. Créditos productivos también han crecido en 10%, como lo decíamos, de 13.300 millones de dólares a 14.600 millones de dólares. Donde en turismo, agricultura, construcción, industria manufacturera, fundamentalmente, son más de 792.000 actores productivos beneficiados. Nuestra bolivianización, el uso de la moneda nacional, 99% en el sistema financiero está en créditos y 86% en depósitos. Tenemos ahí también el ratio de mora uno de los más bajos de la región. En 2005 estamos como de los peores sistemas financieros con una mora alta de 10,1 y el año, 2000, el año 99 por ahí era 16%, ¿no? Mucho más grande. Entonces, ahora nuestras medidas prudenciales y de regulación eh, que se monitorean en la ASCI y también en el Ministerio de Pensiones y Servicios Financieros, permiten que tengamos una mora controlada y una de las más bajas de la región. Las recaudaciones tributarias pasaron, noten, de 49 mil millones de bolivianos a 58 mil 668, una de las más altas incluso del 2016. ¿Ah? entonces con este nivel de recaudaciones estamos confirmando que la economía se está recuperando se está reconstruyendo ¿dónde? en varios sectores que pagan impuestos 19.200 millones a 22.000 eh, millones en el IVA crecimiento del 15% en el IUE de las utilidades de 7.186 a 9.896 millones 38% en el IT de 5.000 70 millones a 5.226 millones, 17%. El IDH también de 5.400 millones a 7.100 millones, 32%. El lavabana en salario, el 31%, el ICE 9%, y otros impuestos el 6%. ¿De dónde va a obtener el servicio de impuestos nacionales si y la aduana de recaudación? Si no es de la generación de ingresos y producción que se da en la economía. O la gente paga impuestos porque son samaritanos o benefactores. Nadie paga impuestos por ser colaborativo con el Estado, ¿no? Se paga porque hay actividad económica, hay base económica, hay producción, hay generación de ingresos y eso permite el pago de los impuestos. La inversión pública también ha recuperado, estamos haciendo los esfuerzos para optimizar y hacer más eficientes, pero Bolivia sigue siendo una de las economías. Que mayor inversión pública aporta respecto al tamaño de su economía, según el CEPAC, 5,1%, con datos propios, 6%. Tenemos una composición de inversión pública, 36% de toda la inversión pública va a productivo, 32% en infraestructura, 29% en proyectos sociales y 4% en multisectoriales. Muchos proyectos. La industria de fertilizantes, nuestra planta de urea de amoníaco con 958 millones de dólares y está en funcionamiento. Nuestra planta de fertilizantes de granulados NPK, de YPFB también, para mejorar la, la productividad de la agricultura. La materia prima para producir diésel ecológico, lo que les decía, la Palma Aceitera, hemos aprobado 71 millones de inversión que está en ejecución. A la industria de acopio y procesamiento de aceites vegetales Aquí muchas microempresas van a poder acopiar aceite de las amas de casa Así que vayan pensando en ciertas industrias Ciertos negocios que pueden ya en este momento ir organizando Para acopiar aceite Que se les digamos, las amas de casa O también estas industrias como pollos con Ustedes no saben cuánto aceite se desprecia y se vota, y hay gente que nos recupera, y ahí hay una oportunidad de negocio. Estamos con 123 millones de inversión aprobada. Nuestras plantas de diésel ecológico, ahí está la planta FAME 1, FAME 2, nuestra planta grande de HBO, con 387 millones de inversión aprobada. Está nuestro desarrollo de nuestra industria de litio, ahí para la producción de cloruro de potasio, carbonato de litio, baterías de litio ya hemos firmado con CBC, un consorcio chino del más alto nivel. KTL es la empresa líder en esto. Están nuestras refinerías de zinc en Oruro y Potosí que nos van a permitir vender con más valor agregado. Ustedes saben que cuando vendemos zinc, ahí hay zinc, plata, pero adentro hay otros minerales más valiosos que se usan en las industrias de telecomunicaciones, de cohetes espaciales en muchas industrias de precisión. Ahí está el mineral el indio, que vale 90 veces más que el zinc, y eso lo entregamos, y en otros países lo abren y obtienen estos otros minerales. ¿Qué dirán los bolivianos? Nos regalan minerales valiosos. ¡Qué buenos son los bolivianos! ¿Eh? Pero ahora ya con las refinerías de zinc, se va a poder obtener eso y lo vamos a poder vender de manera... Se exporta algo raro. Yo cuando vi al principio escombros, se llevaba a Corea. ¿Quién nos va a llevar escombros? No, son tierras raras. Son tierras con las que se hacen microconductores. Estos chips que hay justamente en este aparatito o en mi teléfono, sale del silicio de la arena. La arena se, bueno, pueden los niños jugar y hacer sus castillitos de arena, otros hacen vidrio y en otros procesos la arena se vuelve microconductora, son los chicos. Silicio. Tenemos muchas tierras raras en el oriente boliviano que son valiosas y que las estamos exportando como escombro Son países felices con el escombro que les estábamos regalando. Planta siderúrgica del Mutún, ya este año empieza a producir nuestras primeras láminas de acero. El gran sueño de Bolivia, de Santa Cruz, de tener ya produciendo el Mutún. Tenemos la reserva más grande de hierro de todo el mundo. 40 millones de toneladas de hierro está a flor de piel ahí, juntamente con el, con el gas, podemos generar ahí, ¿qué? Podemos generar nuestras primeras barras de acero, de hierro, una inversión de 546 millones, pero que ya la vamos a ir recuperando ya este año, el siguiente año. ¿Cuánto gastamos en importación de barras de hierro del Perú, de Brasil? Más de 300 millones de dólares. Ahora vamos a poder generar este negocio propio, sustitución de importaciones. Hay industrialización de alimentos, ya va a empezar a darse nuestras primeras ventas de carbonato de litio de forma masiva. Se estima 500 millones, ¿no? 576 millones de dólares para esta presente gestión. Ustedes saben que el precio de la tonelada del carbonato de litio en 14 meses ha pasado de 5 mil dólares la tonelada a 76 mil dólares la tonelada. Eso es lo que tenemos. Esa es la riqueza que tenemos. ¿Eh? Es por esa razón, es por esa razón, que de seguro muchos están viendo a Bolivia, porque Bolivia tiene el 25% de las reservas mundiales de... Solo Bolivia, tiene un cuarto de esta de este elemento valioso, que todo el mundo está mirando, porque ya, como les he dicho, el año 2018 ha habido el famoso peak oil, se terminó el sueño del petróleo, y ahora, claro, se va a tratar de reemplazar con un y ese es, realmente, entiendo, por qué hubo los afanes golpistas en el momento Ese, ese sí es el motivo principal. Seguite. No nos engañemos, es los recursos naturales. Es la base material, como lo decía Marx en su momento. La base material, la base determina la conciencia. Y es así. En déficit fiscal, se llegó a tener un déficit del 12,7% en la pandemia. Y lo extraño es que se gastó tanto en la pandemia, pero no habían respiradores, no habían pruebas rápidas el precio del petróleo estaba incluso en negativo, no había circulación para decir que estaban gastando en diésel y gasolina. ¿Qué se hizo con tanta plata? ¿Dónde está ese dinero? Se generó el déficit, uno de los más grandes. Nosotros tuvimos que ir recomponiendo las finanzas públicas y el año 2020-2021 se generó un déficit del 9,3%. Y ahora del 7,2. Vamos reduciendo el déficit fiscal y el déficit corriente. ¿Qué es el déficit corriente? Los gastos, el balance entre ingresos. Lo que me llega a mi sueldo contra los gastos normales. Que tengo que pagar mi, mi transporte, tengo que comprar mi pancito. Y si me sobra un ahorro, bienvenido. Estamos yendo en esa dirección a generar y ahorro. Las finanzas públicas se están la tasa de desempleo también ha bajado del 11,6 al 4,1. Bolivia ocupa el primer lugar, tanto el 21 como el 22, como el país con la menor tasa de desempleo de Sudamérica de América del Sur. Una reducción de 7,4 puntos porcentuales. Hemos pasado, en el peor momento de la pandemia, 3,1 millones de personas ocupadas y ahora tenemos 4,2 millones personas ocupadas, casi 4.3 4 millones personas y a nivel de actividad también hemos pasado a una de las tasas de actividad más grandes de, de nuestro mercado laboral y también respecto a Sudamérica, donde la gente ha encontrado ocupación hay que mejorar seguramente las condiciones del empleo pero estamos en una reconstrucción no es, no es este el momento de, de hacer cambios estructurales en el mercado laboral. Lo importante es que la gente quiere conseguir una fuente de ocupación y de generación de ingresos. La pobreza moderada también ha disminuido desde nuestra primera gestión de gobierno, tanto la moderada como la extrema. Noten que la pandemia volvió a subir, la pobreza moderada también subió la pobreza extrema y en el gobierno de nuestro presidente Luis Arce. Hemos reducido y la CEPAL también ya vaticinó que en 2022 Bolivia iba a ser, la economía iba a reducir con más velocidad la pobreza moderada y extrema en la región. Ya tenemos los datos al respecto. También la desigualdad ha reducido en su primera gestión de gobierno, volvió a aumentar en el, en el gobierno de facto y otra vez ha vuelto a disminuir con todos los programas de acceso, programas sociales que ha puesto el gobierno nacional del presidente Luis Arce. El salario mínimo, como les decía, quedó estancado en el gobierno de facto. Siempre en nuestro primer gobierno hubo aumentos. Esto se pareció al... Parece que la señora Áñez seguía el consejo de Carlos Mesa, ¿no? Cuando no incrementaba el salario de Carlos Mesa. Y bueno, decía que tenía que estirar la mano. Igual aquí no se dio un incremento al salario mínimo nacional ...en el gobierno del presidente Luzas se ha ido progresivamente haciendo eso... ...buscando la mejor manera y haciendo el esfuerzo para poder dotar a los trabajadores del país... ...con este aumento en el salario mínimo nacional y también se ha hecho a la masa salarial de maestros y médicos. Estas están nuestras transferencias condicionadas el bono Juancito Pinto, que beneficia a más de 2.2 millones de estudiantes. Ahí está, eh, eh, este, es, cuál es, este? Ah, es el bono Juancito Pinto, esto es en el 2022, 2.2 millones, 800 mil, ha aumentado del 2021, que eran 2.2 millones de estudiantes. Entonces hay una mejora, hay un aumento de la cantidad de estudiantes beneficiados, también el bono Juan por 310%, más mamás beneficiadas con este bono. Está también la renta de dignidad que también ha aumentado de 1.1 millón de personas a mil personas en la renta de dignidad. Más de 4.3 millones de 4.332 millones de bolivianos pagados aquí en este eh, bono. Son más de 457 millones de, bono, de millones de bolivianos pagados. Aquí en el bono van a y 145 millones de bolivianos pagados. La tasa de mortalidad infantil ha bajado. Somos una de las regiones que más rápidamente hemos reducido la mortalidad infantil. Yo me acuerdo que en la universidad un profesor nos decía que una de las medidas para mirar cómo anda una economía. Sin ver el PIB, sin ver la inversión, sin ver los salarios, sin ver todas estas variables económicas que a veces tal vez no las entendemos o no, nos marean, un indicador resumen, si, le, si todo está bien, es este indicador de la tasa de mortalidad infantil. ¿no? Este científico, si bien Paclac, un experto en energía en el mundo, decía, yo no lo entiendo a los economistas, pero si yo veo que en una economía la tasa de mortalidad infantil se reduce al primer año de vida y a los cinco años de vida, algo bien deben estar haciendo en esa economía. No sé qué están haciendo bien, si es el PIB, si es la inversión, si ha mejorado la calidad de productividad de los trabajadores, hay más bancos, eso no me interesa Dice: Este es el reflejo de que esa economía está bien manejada. Y Bolivia ha sido una de las economías que con mayor velocidad ha reducido la mortalidad infantil. O sea, al primer año de nacido, antes nuestros niños se morían al primer año de nacido. Y también a los cinco años no pasaban esa barrera. Morían los niños a una velocidad más alta. El gobierno nacional, con todas sus políticas, en nuestra primera gestión de gobierno y con la Estamos continuando en el gobierno del presidente Luis Arce, hemos ido reduciendo esta mortalidad infantil. Los medios internacionales han reconocido la Unidad Inteligente de Economía como la economía mejor preparada para enfrentar la cuestión de los efectos negativos de la inflación. Aquí nadie está diciendo que la economía está blindada, no lo hemos dicho. Lo que hemos dicho es que estamos mejor preparados para. De embates. La CEPAL también nos ha considerado como una economía con la, o la economía boliviana con la probabilidad más alta de reducir la situación de extrema pobreza, esto ha sacado el 7 de junio de 2022, que Bolivia registrará la mayor caída de pobreza extrema en el 2022. El Banco Mundial también nos ha reconocido una mayor previsión de crecimiento en el 2022 el Banco Mundial también nos ha otorgado el 5 de octubre, bueno, una salió una noticia en relación que tiene el porcentaje más alto de inversión pública respecto al tamaño de la economía. En términos de dónde se sube más, noten los puntos rojos, que podrían ser los puntos de rojos como la, la hornilla, ¿no? La hornilla caliente roja, ¿no? aquí las tasas de inflación aquí ya parece como un color carbón, donde ¿no? ya la, las tasas de inflación son altísimas y en Bolivia con una tasa de inflación baja y controlada y dentro de la América Latina estamos entre las economías de más baja inflación también ha habido reconocimiento a nuestra gestión como eh, uno de los países que ha tenido un manejo económico en términos de estabilidad macroeconómica y de inflación, de bankers, ha reconocido el trabajo que hemos realizado, y con eso queremos brindar un homenaje a ustedes, al pueblo boliviano, por, por el trabajo que hace el Ministerio de Economía. No es un trabajo sencillo, no es un trabajo fácil, agradecemos ahí también el trabajo de nuestros... Viceministros que también eh, otorgan muchas horas de su tiempo, a veces marchas forzadas, tienen que relegar horas que podrían estar compartiendo con la familia, pero lo hacen por el sentido de apoyo. muy también a todos los trabajadores del Ministerio de Economía, Muchas gracias. Y estamos para eh, responder las preguntas. No sé si desde allá no. Agradecemos a nuestro Ministro de Economía y Finanzas Públicas. Seguimos adelante con la ronda de preguntas realizada por el auditorio. Tenemos la primera consulta de la Federación de Constructores de La Paz. Indican en este periodo el sector de construcción cómo ha aportado en la reactivación económica a nivel Bolivia, y también consultan cómo se va a inyectar en este 2023 en proyectos. Bueno, el sector construcción ha sido un sector muy importante nosotros ahí en la lámina al tercer trimestre que la construcción ha sido uno de los sectores más dinámicos y esto ha sido posible a partir de que el gobierno nacional ha reconocido la importancia del sector constructor y ha apoyado volviendo a hacer los pagos a empresas constructoras que en el gobierno de facto no les pagaban porque decían que tenían digamos, una relación con anterior gobierno, y muchas de las obras estaban concluidas en un 100%, pero no les pagaban. ¿Qué han hecho esas pobres empresas constructoras? Descapitalizarse, ya no seguir construyendo, ya no seguir invirtiendo. Entonces, lamentablemente, el gobierno de facto le dio un golpe duro a la construcción. El gobierno nacional ha estado haciendo esfuerzos para ponerse al día con muchas de estas empresas constructoras. Y muchos gobiernos subnacionales también trataban de hacer, otros no lo han hecho. Por ejemplo, hay un municipio que hasta ahora, una gobernación que hasta ahora no ha podido pagar una carretera que ya se sí concluye, ya incluso la carretera ya está siendo usada, no se le paga a no la empresa constructora. Entonces, muchos de los gobiernos subnacionales, muchos de los gobiernos subnacionales no han podido hacer frente. ...a la situación de... ...para el cambio el gobierno nacional... ...se ha puesto al día con la mayoría de las... ...constructoras, han aportado... ...con 4.4%... ...al crecimiento, bueno, la incidencia... ...la variación es 4.4%... ...tiene una incidencia... ...importante en... ...el crecimiento del 4.3%... ...al tercer trimestre del 2022 ...la siguiente consulta... ...es de la Federación de Profesionales de la Paz... ...el déficit fiscal bajó... ...en 2022... ¿Hubiera sido menor sin considerar las reprogramaciones de cuotas de los créditos de algunas empresas públicas como SASA? Es importante eh, establecer que incluso el déficit fiscal hubiera sido mucho menor sin el esfuerzo tan fuerte que ha hecho el Tesoro Nacional para seguir subvencionando el diésel de la gasolina. Ahí está uno de los esfuerzos gigantes que ha hecho él. Nacional, TGN, para seguir soportando y dándole sostenibilidad. En relación, digamos, a, a la pregunta en relación a SAPSA, hay que establecer con toda claridad que eh, SAPSA era una era una, un proceso de en, en el proceso de capitalización fue una adjudicación de un servicio en las tres terminales aeroportuarias y obviamente ese, ese consorcio tendría que haberse hecho cargo de los eh, monumentos que tenía que haber eh, realizado en el momento en que SAPSA pasaba a otra a otra a otra categoría. Entonces, es un tema que se está resolviendo en las vías judiciales y que no le compete directamente al gobierno hacer o sea, un un pago, ¿no? pero de todas maneras eh, seguramente lo tendrán que ver en otra cartera de Estado La siguiente consulta de la Junta Nacional de Padres y Madres de Familia, se aplauden las medidas ejecutadas, preventivas de vivienda, de salud y productivas, sin embargo no se habla de la inversión en el tema educativo, fuera de los bonos y a futuro, ¿cuál sería la inversión? También consultan si los beneficios sociales de vivienda y préstamos que solo son para un sector, ¿cómo se pretende invertir en el sector de quienes tienen la economía más baja? Bueno, la inversión que se hace en educación es una... Todo el gasto social que se hace en educación, desde el pago de los maestros, creo que es un esfuerzo que hace el Tesoro Nacional para la educación de nuestros niños y niñas y nuestros estudiantes. Pero aparte, digamos, de ese gasto social en el pago de los Salarios, que es un momento importante, un gasto que supera incluso a los mil millones de bolivianos mensuales. Es un esfuerzo importante que hace el tesoro cada mes. Hay que considerar el, la dotación de infraestructura educativa. El presidente eh, Luis Arce ha estado inaugurando varios centros educativos, escuelas, nosotros cuando hemos inaugurado el año escolar, eh, hace dos semanas atrás, hemos asistido a una infraestructura educativa eh, en el Alto, que era realmente envidiable, nueva y que también el hermano Lucho Arce había inaugurado. O sea que el Gobierno Nacional va a seguir con ese proceso de mejorar la infraestructura educativa en varias localidades, en varios municipios del país, y de seguro que eh, eh, se va a hacer más esfuerzos para dotar también de laboratorios, de dotar de, de, de medios donde los estudiantes puedan mejorar su aprendizaje. Y esa es una de las tareas que vamos a ir realizando en la presente gestión en términos de inversión para la parte educativa. La siguiente consulta es de la Confederación Nacional de Transporte Libre de Bolivia, indican ¿Qué de cierto tiene que la información que va circulando en diferentes medios de comunicación y redes sociales acerca de la inminente subida en el precio del dólar, así también de la probabilidad del aumento del precio de los hidrocarburos, gasolina, diésel y gas? Bueno, esta es una pregunta muy importante en términos de dar la claridad. El Gobierno Nacional y el Banco Central están continuamente haciendo los pagos regulares en bancos, deuda externa en el gasto que hace YPFB para la importación de diésel y gasolina hace una semana un periodista, no sé si es periodista en realidad pero eh, entendemos que está asociado a, un, a la asociación de periodistas decía en su tweet de forma irresponsable no hay gasolina viene el gasolinazo vayan a las estaciones de servicio a eh, proveerse de gasolina y así es la producción de gasolina normalmente. Entonces viene la psicología del miedo, de la posverdad de que los medios de comunicación, algunos medios de comunicación escritos, colocan como titulares de sus periódicos sus deseos, ¿no? los hacen, eh, los hacen parecer como si fuera una verdad que siente el pueblo boliviano. Entonces nosotros en eso hemos sido claros, una conferencia de prensa hace tres días atrás, el día de ayer en varios medios que el gobierno nacional hasta que no vea algo importante por el que modificar su política cambiar no lo va a hacer y el Banco Central justamente ha optado por ciertas políticas para ir reforzando obviamente las reservas internacionales, es importante también establecer que se debe dejar al gobierno nacional operar en términos de la política económica, si no dejan que el gobierno nacional pueda usar todos los instrumentos de política a su disposición, pues también hay una, hay una suerte de sabotaje que se está haciendo con el trabajo del, de la parte económica del país, y eso el pueblo boliviano no lo va a permitir de seguro, porque al final afecta a los bolsillos de la gente más necesitada, y es ahí donde... El gobierno nacional es clarísimo en su responsabilidad para llevar y aplicar todo tipo de políticas que preserve la estabilidad económica del país. Señor Ministro, a nombre de todos los trabajadores de Datacom, queremos felicitar y agradecer por todos los proyectos y gestiones realizadas en bien del pueblo boliviano. Muchas gracias por ese reconocimiento, todos los trabajadores, no solo de Datacom, sino del pueblo boliviano. La siguiente consulta es de la Asociación Multisectorial de Jubilados, y referente a la subasta electrónica y mercado virtual. ¿Debería replicarse en todas las instituciones, entre ellas la Caja Nacional de Salud? La normativa establece que todas las entidades públicas tienen que usar la subasta electrónica. Entonces, eh, es una disposición y quienes no utilizan este esquema también en sus auditorías van a ser sancionados, porque se va a detectar que va a haber ahí un incumplimiento ahí y de seguro tendrán que explicar por qué no se usó el, el, este medio que es la subasta electrónica para la adjudicación de la compra de materiales, bienes y servicios, digamos, estandarizados en el sector público. ¿no? La siguiente consulta son de las autoridades originarias de Marca Calapoto y Loma, provincia Pacajes. ¿Cómo se beneficia para el trámite de la importación de la maquinaria agrícola? Es un proceso que es relativamente sencillo, pero que también requiere de información. Si ustedes detectan alguna maquinaria nueva o usada, digamos, en el extranjero, y ahí también tienen que ir a mirar muy bien y que no les engañen, por ejemplo, una cosechadora, una sembradora, un tractor que están, digamos, en venta en otros países. En México hay muchos de estos eh, tractores que allá los renuevan rutinariamente cada dos, tres, cuatro años, es así. Otros tienen vida de cinco, seis años y de ahí están a la venta. Pueden traerlos con un agente despachante de aduanas o si sí, les explican todo el proceso para traer e internar estos bienes de capital en la aduana nacional, ustedes llenan el formulario de internación de este bien de capital con la BAB en el cero, IVA cero, y solamente eh, el valor, declaran el valor de la importación del bien de capital. Y ya pueden internarlo con el permiso de la aduana nacional. Simplemente ese es el proceso. Pero ciertamente el llenado de ciertos formularios puede ser para muchos engordoso, confuso, y ahí es bueno siempre tiene el asociamiento de un despachante de aduana, ¿no?, para poder importar estos bienes de capital. Y la última consulta es de Conami de Bolivia. ¿Es posible extender por un año el incentivo tributario para la importación y compra de maquinaria para el sector productivo? Bueno, hemos hecho ese esfuerzo ya en la presente gestión, porque esto ha partido el año 2021, de septiembre de 2021 a septiembre de 2022 haya habido un año donde muchos han podido traer su maquinaria, otros no, estaban un poco con mucha pena, ¿no? decían, no, no vamos a poder traer por favor al Hemos ampliado un año más al 2023, a septiembre, al 29 de septiembre de 2023, estamos todavía en febrero, hay tiempo para traerlo este bien de capital. En términos de tal vez buscar el financiamiento y hacer el esfuerzo para traer una maquinaria y un equipo que mejora la productividad, estamos todavía con ese margen de tiempo. Entonces eh, en su momento se evaluará si se amplía el programa o eh, ya termina, porque se ha dado ya más bien una impresión de una gestión. más. Muchas gracias. Absueltas las consultas, se procede a la lectura del Acta de Rendición Pública de Cuentas Final 2022. Se consolida el proceso de reconstrucción económica. En la ciudad de La Paz, en instalaciones del Auditorio de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, el día viernes 10 de febrero de 2023 a horas 10.30 am, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, realizó la audiencia de revisión pública de cuentas final 2022, cumpliendo con los artículos... 235, numeral 4 y 241, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, ley número 341 de Participación y Control Social, artículos 33, 37. En la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2022, participaron los representantes de las organizaciones sociales y sociedad civil que ejercen control social al manejo de las finanzas públicas, se consolida en proceso de reconstrucción económica y formularon preguntas las cuales fueron absueltas por la máxima autoridad como es constancia de la aprobación del informe presentado suscriben el acta el señor ministro de economía y finanzas públicas Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García y representantes de las organizaciones sociales y sociedad civil a continuación tendremos las palabras de Nipacayo quien es secretaria de Relaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Adelante, por favor. En principio, quiero hacer llegar un saludo cordial y revolucionario a nuestro compañero ministro Marcelo Montenegro, nuestra compañera viceministra Ivette Espinosa, y a la compañera que la acompaña, y a todas las autoridades presentes, al director del ASFI, también a los dirigentes, dirigentas de diferentes organizaciones sociales. Habiendo escuchado la rendición de cuentas, eh, vemos que es muy importante eh, ver lo que es el mo modelo económico, social, comunitario, ante una crisis internacional, fundamentalmente eh, ante el sabotaje de la derecha que hemos visto este, este gobierno de facto en el año 2019, también eh, quiero resaltar la tasa más baja a nivel mundial de, de inflación que es el 3.1, también la, eh, la inversión o, o los créditos de vivienda, también a nuestros hermanos agricultores ¿no? El, eh, los créditos para nuestros agricultores también eh, queremos resaltar también en el sector minero fue una política de la industrialización de la minería que hoy por hoy pues, ya no se va a exportar en, en materia bruto sino que se va a clasificar los minerales resaltamos ese trabajo siempre ha sido el pedido del sector minero ¿no? en ese entendido nosotros queremos felicitarle por la rendición de cuentas y pues eh, damos por aprobada esta rendición de cuentas y muchas gracias Nuestras autoridades junto a las hermanas y hermanos representantes de las organizaciones sociales realizarán la firma del acta de la audiencia pública de rendición de cuentas final 2022. a nuestras hermanas y hermanos acompañar a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para realizar la foto oficial junto con el ACTA. Por favor, si pueden subir aquí al auto.